Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Excel Mini Apps eh, Hoy les traemos una interesante aplicación eh, ¿De qué se trata? Se trata de cómo crear un formulario sencillo para, en Excel para nuestras aplicaciones eh, mediante el uso del Visual Basic for Applications eh, que trae incorporado por defecto Excel eh, que, eh, ya hemos visto en varias oportunidades formularios, pero hemos tenido varias consultas. Quizás eh, la gente, al no estar acostumbrado a utilizar este tipo de funciones, tiene, tiende a pensar que, que, algo, que es algo muy difícil. Y para desmitificar un poco esto y para ver que, que digamos, teniendo en cuenta unas cosas muy sencillas, sabiendo cómo utilizar. Eh, algunas cosas muy sencillas, podemos llegar a hacer un formulario que nos es útil para nuestras aplicaciones eh, y así hacer más fácil nuestra tarea de manejar las, estas planillas de, de Excel diariamente. Eh, bueno, en la primera parte le quería mostrar un poco eh, lo que habíamos pensado. En primera instancia tenemos una planilla, esta planilla tiene a modo de ejemplo, tiene estos campos, eh, se supone que es, es una planilla de ventas. Y como verán, eh, tiene varia, varios campos, varias columnas. Eh, aquí quisimos representar una planilla extensa, en realidad, pero para el ejemplo no lo, no lo hicimos tan extensa. Pero est, esta planilla puede, ser, puede tener tantas columnas como nos imaginemos. Puede, ser, puede tener muchas columnas. Tantas que se vuelve... Así, así como filas, ¿no? Tanto que se vuelve un poco complejo eh, manejarla a, a, diariamente porque tenemos que ir moviéndonos de, de columna en columna, de celda en celda. y Se hace un poco tedioso a la hora de, de buscar un dato o cambiar un dato o actualizar un dato o, sol, o simplemente ver cierta información que queramos. Entonces, como tiene muchas columnas, se hace, sale incluso fuera de la pantalla. Y para solucionar eso, en qué hemos pensado en un formulario que simplemente, por ejemplo, haciendo control D. Eh, nosotros posándonos arriba de, de una fila, en este caso particular, nosotros vamos en un simple vistazo mediante el formulario. Tenemos todos los datos necesarios en una sola pantallita, en este formulario. Y esto nos permite de permite forma fácil y rápida, por ejemplo, hacer cambios... O, in, o in, escribir novedades acá en un log, o, o si queremos cambiar estas fechas, o, o simplemente observar la información que tenemos o actualizarla. Y si le doy escape, o, o le doy este botoncito, botoncito cerrar de acá, eh, no me guarda el dato, pero si le doy guardar acá, por ejemplo, eh, en este campo que dice sin novedades acá en Signo le, le escribimos eh, no sé eh, el cliente que nos va a contactar vía mail por ejemplo si se fijan esto este dato que está acá si le, si le doy con la tecla guardar traspasa los datos del formulario a la planilla y es me, eso me ahorra la me ahorra hacer esto acá pero, de nuevo, de nuevo les, les digo esto, esto podría, este dato podría estar, no sé, en una columna muy atrás y es un poco, eh, digamos, complejo estar yendo viniendo, moviéndonos o con la barra tareas de un lado para el otro. Entonces, para simplificar eso, se puede hacer un formulario. Este formulario tratamos de incluir todo lo que es posible necesario o posible que utilicemos o que necesitemos fíjense que tiene combo box casillas desplegables tiene esto que es de texto tiene fechas tiene está bastante tiene todo los, lo que no podemos encontrar en un formulario así que es un va a ser un buen ejemplo que para que lo puedan entender cómo construir este, este formulario Eh, otra cosita más antes de pasar a la segunda parte es, eh, la idea de este formulario es, nosotros recorremos la celda donde nos interesa, el campo que nos interesa, y de, con control D, que es una macro que lanza el formulario simplemente, podemos ver el formulario. ¿Esto que nos permite? No permite. Por un lado, si, queremos, si no queremos usar el formulario, podemos directamente variar acá, hacer la variación directamente sobre la... Y no, no interfiere con nada con la fusión del formulario. Y por otro lado, que por ejemplo, si filtramos, por ejemplo, si hacemos un filtro acá por... Si, nosotros, si yo soy Juan, por ejemplo, y filtro por la, las ventas de Juan, tengo mis dos datos. Entonces me muevo por esos datos, o sea que no la, el formulario no interfiere con la planilla en sí. Y podemos utilizar los filtros todo, y no, no interfiere en algunos casos con algunos formularios complejos eh, se tiende, a veces, eh, interfiere el trabajo del formulario el estar cambiando directamente o haciendo filtros sobre la planilla pero en este caso, como ven, hace el mismo trabajo que si yo escribiera arriba de la planilla directamente eh, bueno, vamos a ver la segunda parte tenemos nuestro formulario acá pasa este si, si construyo si construimos estos formularios de cero nos va a llevar bastante tiempo entonces ¿qué vamos a hacer vamos a, vamos a hacer como un documento nuevo y vamos para hacer de cero todo que se llame así forma uno y vamos a sacar un poco de datos vamos a dejar un, un tipo de dato de cada de cada uno así no tenemos que trabajar tanto para mostrarles cómo se hace esto vamos a dejar una fecha vamos a sacar estas es... vamos a reducir un poco el tamaño del formulario por ejemplo esto este tipo de datos, es parecido a este tipo de dato entonces lo saco dejo con estos datos podemos hacer un formulario similar eh, ahora vamos, vamos a proceder desde de cero vamos a construir el formulario vamos a ir a la parte programador, vamos a ver que, que está nuestro formulario actual acá, lo vamos a borrar, vamos a hacer de cero todo la aplicación para que vean que, que no... bien, no tenemos formulario, no tenemos nada, en primer lugar vamos a, es, vamos a ver esto, en este... Esta columna de este campo, fíjense que son los vendedores. Y como ven acá, se me explica esto, que es una validación de datos. Esto se logra con validación de datos, que está por acá. Acá, validación de datos. Como ven acá, está marcado... Esto, estado de pedido, es un nombre que nosotros hicimos en otra hoja auxiliar. Tenemos los vendedores, los estados de pedido y el estado de pago. ¿Qué hacemos con esto? Con esto creamos, fíjense, un nombre que se llama vendedores. Acá, otro nombre que se llama estado de pedido y otro nombre que se llama estado de pago. ¿Cómo se hace esto? Por si no lo hicieron nunca. Vamos a en el administrador de nombre, vamos a borrar este, este que dice vendedores. Vamos a borrar, a eliminar. Vamos a hacer de nuevo para que vean. No es necesario hacer el nombre, pero es más fácil cuando es con nombre. Porque acá podríamos hacer, por ejemplo, con la validación de datos podríamos escribirlo manualmente. Acá podríamos poner, eh, no sé... Podríamos hacer una lista de Juan, Pedro y Carlos, por ejemplo. Le damos a aceptar. Y, ah, perdón, acá es punto y coma. Por ejemplo, si ponemos punto y coma acá, punto y coma acá. Fíjense que voy a tener la lista acá de Juan, Pedro y Carlos. Pero es más arduo hacer eso y podemos cometer errores porque tenemos que replicar todo eso en todo el formulario entonces para que no ocurra eso lo hacemos una sola vez y después usamos el nombre por eso es que se generan los nombres acá por ejemplo para hacer un nombre agarro un rango y le, le llamo como quiero en este caso vendedores eso se hace generalmente en una planilla auxiliar se definen todos los nombres desde el comienzo así no tenemos que escribirlo nunca más lo tenemos generado acá eh, una sola vez por eso que lo vamos a usar más adelante. Acá les muestro cómo se hace la validación. Entonces era validación de datos y pongo el nombre del campo. En este caso, estado de pedido. O, por ejemplo, no tenemos vendedores. Estado de pedido está acá. Estado de pedido. Perfecto. Esto nos va a servir para el formulario también. Bueno, ahora que tenemos nuestra planilla base y nuestra tabla auxiliares ya tenemos definidos los nombres, vamos a empezar con el formulario. Para eso vamos a programador. Si no lo saben, programador. Si le damos ahí, está acá, se puede activar acá, las fichas principales. Generalmente viene desactivado por defecto, lo tenemos que activar ahí. Y se nos va a ver acá, la cinta. De... Para entrar a la parte de formulario vamos a Visual Basic. Fíjense que acá no hay creado ningún formulario acá vengo al icono de formulario y nos abre el formulario base, digamos, un formulario acá para empezar, acá están las propiedades del formulario, vamos a ponerle un nombre por ejemplo, ventas form, frm por ejemplo es una convención que usan los programadores a veces para, para llamar al formulario y saber de qué. Saber, cuando lee el código, saber de, de qué se trata el, el elemento. Bien, ahí tenemos eh, el nombre del formulario. Como le decía, se usa el, como acá la primera parte el nombre. Hace referencia a lo que hace el formulario y la segunda parte que es un formulario entonces form así se nombran los elementos del código así en el código sabemos si, si se trata de un formulario o de, qué le, o de qué objeto se trata simplemente por eso eh, vamos, ahora vamos a acá vi, vieron que muestra esto user form que es el, el caption o el nombre que, o la, lo que muestra en la acá arriba en, en el formulario por defecto entonces vamos a cambiarle eso y vamos a ponerlo info ventas en este caso y bueno después eh, esto se puede hacer a lo último pero si quieren lo hacen primero es darle un poco de jugar con los colores del formulario para que quede lindo acá lo pueden, pueden probar por ejemplo acá lo seleccionan y lo prueban lo lanzan es un color gris que es un poco no es tan lindo el color pero acá lo podemos, lo podemos cambiar el color para que quede más lindo yo por ejemplo uso este siempre y para... Por ejemplo acá para el borde le pongo este borde inactivo, entonces cuando lo lanzo, fíjense que es más linda la ventana, es como blanco acá y está acá. Yo lo hago así, pero ustedes pueden ir jugando con eso, incluso con el color de la fuente y de los bordes, etcétera etcétera Pero para comenzar, vamos por ahí. Después, eh, vamos a empezar a agregar los elementos que necesitamos. Vamos a ver que tenemos en la planilla. Por ejemplo, en este caso, estos los, los ID, que son es, digamos el número que representa la venta, que es consecutivo. Y el producto, que es en este caso es un, el código de producto sería en este caso, y después acá está el nombre del cliente, en este caso fíjense que no tenemos eh, nada en estos campos, es como que lo vamos escribiendo directamente porque son, se supone que somos todos clientes nuevos, son todos productos que conocemos, que son pocos, y esto se, se lo, se, lo vamos haciendo nosotros nomás manualmente en este caso, ¿no? Entonces, estos se supone que son, para nuestro caso, para nuestro caso vamos a suponer que estos son elementos que no, no podemos cambiar. Desde el formulario que solo podemos verlos. Lo que podemos cambiar es el estado del pedido, los comentarios del pedido, las fechas y el seguimiento del envío. Entonces, como estos son datos que solo queremos ver, vamos a tener que generar tres campos de etiqueta solo para poder mostrar estos datos. Entonces, vamos acá en el formulario acá, como ven, tenemos el cuadro de herramientas, lo podemos cerrar y acá vemos en ver, cuadro de herramientas y lo volvemos a ver. Entonces, vamos a generar tres etiquetas, perdón, etiquetas son estos, tres etiquetas donde lo único que vamos a hacer es mostrar información por ejemplo el ID de la venta vamos a poner, copiar y pegar vamos a acá por ejemplo el producto el ID de producto y acá por ejemplo vamos a tener el nombre del cliente son datos que solo tenemos que mostrar no lo podemos variar con el formulario esto es para abordar todos los posibles elementos del formulario por eso, por supuesto que estos podrían ser datos que se modifican, pero para eso deberíamos usar una caja de texto como esta. Pero bueno, entonces label1 le ponemos id, label2 le ponemos al nombre, esto acá, le podemos poner id level, el level el lbl, para decir que es un level, label2 le ponemos... Eh, y de producto y de producto level LBL que es label y acá le ponemos este era de cliente entonces ponemos cliente es la convención que usamos para nombrarlas y después por supuesto acá podemos editar directamente eh, si queremos esto no cuando lanzamos el formulario no se va a ver pero le podemos poner para ayudarnos este es lo que se ve cuando, cuando se lanza el formulario está acá, Caption, le ponemos ID, acá le ponemos producto y acá le ponemos cliente. Por ejemplo. Esto igual lo, lo modificamos después para que se vea lo que nosotros esperamos cuando se lanza el formulario. Volvamos a la planilla, que más tenemos? Tenemos el estado de pedido, que como ven tiene que ser un combo box que tiene que mostrarme una lista de cosas, entonces vamos a ver acá que tenemos cuadro combinado, entonces eso nos va a permitir, por ejemplo, podemos poner acá, y queremos que nos muestre los estados de pedido, entonces, hay, ahora no lo vamos a configurar todavía, pero vamos agregando los el elementos, después tenemos comentario pedido, tenemos como una caja de texto, vamos a utilizar una caja de texto de este tamaño, que como, se tiene, como podemos agregar varias palabras, es un comentario, tiene que ser bastante grande para que se vea, que tengamos espacio para escribir. ¿Qué más tenemos? Vamos de nuevo. Tenemos una fecha, que es otro campo de texto, y código de seguimiento correo. Dos campos de textos más. Eh, la fecha, aunque es una fecha, podemos introducirlo mediante un campo de texto. Entonces vamos a, como dijimos, tenemos dos campos más. Vamos a poner dos cuadros de texto más. Acá uno. Y acá otro. No, Ahí uno. Control C, Control V. Me crea otro. Esto. En este caso, por ejemplo, este que es grande, se entiende que para escribir texto. Sin, sin poner... No hay necesidad de poner la, el título escribir comentarios. Pero en este caso no podemos dejar en blanco esto porque no sabemos de qué se trata. Entonces, ¿qué hacemos? Lo movemos para acá. Y le vamos a agregar una etiqueta a cada uno para que sepamos de qué se trata el... ese, ese cuadro de texto. ¿Para qué sirve? Entonces, acá le ponemos control-c, control-v. Le ponemos dos etiquetas. Una que diga, eh... no me acuerdo acá, era fecha y el otro código de seguimiento entonces acá va a, ser, va a ir fecha y esto sí va a ser algo invariable y código o seguimiento esto va a ser invariable o sea que lo variamos acá y va a quedar ya así como estás no, hay, no, no lo vamos a cambiar al texto que, va, que se muestra ahí en este caso sí porque depende de dónde estemos posicionados en el en el, la planilla. ¿Ven que acá yo intento esto alinearlo? No puedo porque es complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando pasa esto, lo hacemos así. Y acá en alinear, venimos y le damos medio, por ejemplo. Y nos alinean las dos cosas. Así no tenemos que estar. Vamos a formato, alinear, medio. Entonces ahí no queda alineado, no queda al lado izquierdo. Entonces sabemos que esta es una fecha, lo achicamos un poco, y esto es un código de cimiento, perfecto. ¿Qué nos estaría faltando? Nos estaría faltando botones para decirle que, que, que, para decirle cuándo a, que aceptar o cancelar la modificación lo que sea. Entonces vamos a agregar dos botones acá. Por ejemplo, uno que se ponemos grandes acá. Lo no, que, que se llame acá por ejemplo aceptar este cancelar. De nuevo acá estos botones son grises, son horribles. Si vamos acá a cambiar color, le ponemos un colorcito, por ejemplo, a la paleta. Y que nosotros pensemos que quedaba bien. En este caso finalmente al botón Aceptar y Cancelar, el botón Cancelar, el Aceptar tiene que ser como más vistoso para, para nuestro gusto. El Cancelar tiene, debe tener un colorcito más opaco. Puede tener estos dos colores, no sé, ustedes jueguen, para encontrar algo que les guste. Perfecto. Ahora para ver cómo queda el formulario, una vez lanzado, queda así. No queda tan... Vamos a mejorar un poquito acá, los botones quedan muy grandes, vamos a achicarlos un poco, para que quede más lindo, ahí está. Tienen que ir jugando con la estética un poco del formulario para que les quede algo estético, lindo. Vamos a ver, vamos a lanzarlo nuevo, ahí quedó un poco mejor. Esto se puede poner, acá se puede poner otro, otro... tienen que también tener en cuenta la alineación de los campos, por ejemplo acá que queden alineados. Porque si no queda, si quedan desalineados queda feo. Tiene que estar centrado en su, más o menos así, para que nos quede algo lindo. Bueno, perfecto. Hasta ahí tenemos, hasta acá tenemos la segunda parte. Que es, ahora vamos a, para esta segunda parte ya tenemos cómo se ve el formulario. Vamos a ir un pasito más antes de ver la tercera parte, que es cómo lanzar el formulario. Eso es fácil. Vamos a crear. Vamos a módulo y creamos, qué sé yo, una, una macro que se llame lanzar formulario, por ejemplo. For, Así le ponemos nombre. Y acá le ponemos, fíjense que nuestro formulario se llama ventas. Acá no quedó mal escrito el nombre. Se llama ventas form, entonces acá vamos a, eso. vamos a referirnos a ese formulario como ventas form. Fíjense que lo toma. Y acá le vamos a poner show. Perfecto, ahí creamos, creamos nuestra macro para lanzar el formulario. Pero ahora tenemos que, de alguna manera, hay dos formas de lanzarla, de, de que esta macro se digamos, active. Una es ejecutando acá. Otra es agregando un botón es un botón por acá que, que diga, lo asociamos a esta macro, aceptamos y este botón le ponemos, por ejemplo, lanzar formulario. Que fíjense, si yo aprieto acá, lanza el formulario perfectamente y la que, más, la que a mí más me gusta y que no te cambia tampoco, porque de acá estás mezclando algo que es de formulario con algo que es de planilla, y no me gusta esa mezcla. Entonces, ¿qué hacemos acá? Si vamos a macros y le damos opciones. Fíjense que acá podemos usar una tecla de acceso directo para la macro. Entonces le pongo, por ejemplo, D. Y le pongo acá. Eh, acceso directo para el formulario de ventas. Aceptamos. Cerramos. Y cuando nosotros nos posamos en la planilla, en cualquier lugar, y le damos control más D nos aparece el formulario y ahí podemos si queremos sacar esto claro, si, si es alguien que no utilizó la planilla aún, quizás no sabe de eso y si borramos esto, no, no sabría cómo utilizar la planilla es bueno eso también, porque así un, un usuario común podría usar esto directamente y cuando alguien le explica de, de esta funcionalidad ya sabe que con control D se aparece el formulario y así no ensuciamos la planilla con, con botones y esas cosas, en este caso. Bueno, hasta ahí sería la tercera parte. Creamos nuestro formulario, podemos lanzar el formulario y ahora tendríamos que, que empezar a jugar de cómo eh, afecta. Cuando cambiamos algo en el formulario y le damos a aceptar que cambie en la planilla. Pero fíjense que también ocurre que cuando yo lanzo el formulario me aparece vacío. Entonces en la tercera parte veríamos estas dos cosas que nos están faltando. Bueno, ahora vamos a ver la tercera parte de este videotutorial. Como teníamos antes en nuestro formulario, lo lanzábamos, pero acá tenemos todo vacío. Y si escribimos algo, modificamos algo en el formulario, no, no nos sirve ninguna de los botones. Lo único que podemos hacer es cerrar. Entonces, para, para, vamos a empezar a darle vida a nuestro formulario. Vamos a ir al formulario. Vamos a empezar con el botón cancelar, que es el más fácil para mí, justo. Vamos a poner acá un comentario. Con el tilde este vamos a poner... Eh, se cierra el formulario. Para cerrar el formulario, formulario hay dos formas. La primera es, podemos decir, hacemos referen llamamos, llamamos el formulario y le ponemos Hi. Esta es una forma, si lo probamos va a funcionar, pero hay que tener en cuenta que esto lo único que hace es, es eh, digamos así, poner el formulario en segundo plano, pero en realidad sigue, sigue activo. Y esto para ciertas aplicaciones nos puede generar problemas. Entonces, prefiero no usar esta forma que es sencilla, pero entonces la que vamos a usar es algo así. Un load vamos a poner el nombre del formulario, ventas. Este esto lo descarga el formulario. El otro lo deja en segundo plano y cuando le doy show lo muestra. Entonces, pero está activo en segundo plano en este caso lo descarga, es como que lo vamos a probarlo perfectamente funciona y este truquito que vamos a mostrar ahora, es algo que tienen que tener en cuenta no sé si muchas personas que trabajan en un formulario lo hacen, pero fíjense yo lo puedo apretar cancelar y se cierra o si acá no voy a apretar nada, voy a si le doy escape, fíjense, estoy apretando la, ahora la tecla escape y no pasa nada. Entonces en los formularios generalmente se usa la opción de cuando le doy escape se cierra el formulario. Que Es lo mismo que apretar acá o que apretar la teca cancel, o el botón cancelar. Entonces eso lo tengo que activar. ¿Cómo hago? Entonces acá voy al botón a las propiedades. Y donde dice cancel. Fíjense que, que está la propiedad está en false. O en falso, le pongo true. Y ahora si lanzo el formulario, fíjense, ahora voy a apretar escape, por supuesto que ustedes no lo van a ver, pero se cierra el formulario. Esto es algo propio de todos los formularios, la mayoría de las aplicaciones utilizan este método, digamos. Cuando le doy escape, cierra el formulario. Aunque lo puedo desactivar si no me gusta, por supuesto. Bueno, hicimos lo más fácil. Ahora, ¿Qué pasa? Si yo me paro en una, en una de estas filas, cuando yo lanzo el formulario, acá me debería mostrar ya los datos de esa fila, ¿no? Pero fíjense que no... Esto estos se tiene que hacer cuando se lanza el formulario. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a, ir, vamos a ir a... Vamos a apretar el formulario, vamos a apretar doble clic acá arriba el formulario, perdón. Voy de vuelta, arriba al formulario, aprieto doble clic. Y acá me sale ese evento, pero en realidad yo no quiero usar ese evento. Yo voy a utilizar lo que se llama el evento inicializar. O inicializar, que está por acá. Inicializar, se llama este evento. Y esto lo que hace es cuando se lanza el formulario, cuando yo lo lanzo, este evento hace que todo lo que está acá dentro del evento ocurra. Entonces, por ejemplo, vamos a probar con, que, nos, que nos muestre un mensaje de texto que diga Hola Excel Mini, Excel Mini Apps, por ejemplo. Ahora cierro y cuando lanzo el formulario me va a aparecer ese mensaje. Esa es la idea. Entonces acá cuando yo lanzo el formulario, acá me debería aparecer todos los datos correspondientes a ese cliente. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a sacar esto y vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es identificar el lugar donde estoy ubicado dentro de, de mi planilla. Entonces, de alguna manera tiene que saber el código donde estoy ubicado para mostrar la información de ese lugar donde estoy ubicado. Entonces, ¿qué le, qué le voy a decir? Vamos a crear una variable. Creo... Variable que lee fila. Esto es una variable que me va a decir en qué fila estoy de la planilla. Acá agregué la etiqueta si sabemos en el código qué es lo que hace cada cosa. Entonces le ponemos, por ejemplo, creamos el nombre de la variable. Podemos poner acá arriba, podemos definir la variable. Le ponemos dim y el nombre de la variable, por ejemplo, fila. Pero en general no es necesario porque se autodefine. Entonces, para no complicarles la vida, le pongo, defino una variable que se llama fila. ¿Y qué hago? Le digo que a la activa me diga la fila. En este caso, oh, porque está en inglés. Entonces, ¿qué me va a hacer esto? Me va a decir en qué fila estoy del formulario. Me va a leer, de cierta manera, en qué fila estoy parada de la planilla. Vamos a probarlo. Vamos a poner mensaje box. Fila. Y ahí vamos a cerrar esto y vamos a probarlo. Control D. Fila 6. Efectivamente en la fila 6. Perfecto. Entonces con, este, con esto ya avancé bastante. Y con esto ya puedo hacer todo lo, lo necesario. Primero vamos al formulario y vamos a ver cómo pusimos los nombres, por ejemplo. Y de level era el nombre del ID. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir acá vamos a poner que id level el valor de id level el valor que toma id level eh, perdón en este caso como es un level un label perdón una etiqueta el valor, el, el, no tengo, el valor que tengo es de caption solamente no tengo el valor del form, dentro del formulario como en el caso del text box o el cuadro de texto Solo tengo el Caption. Que en este caso aparece ID. Entonces vamos a ir acá y le vamos a decir. Que ID de Level. Caption. Sea igual. ¿A qué sea igual? A lo que aparece en el rango. Vamos a mirar acá en la planilla. A. Rango A, entre comillas. Cierro comillas y hago con una composición and y la fila. El, digamos, la variable fila que creé. Y de ahí de ese rango que me tome el valor, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer acá? Cuando lanza el formulario, ahí del lo que aparece en la etiqueta I del level va a ser lo que aparece en el rango que está en la columna A y en la fila de la variable. Vamos a verlo como. Como ven, anda func funciona perfectamente. Ahora vamos a tener que hacer lo mismo para producto y cliente. Vamos a verlo. Vamos de nuevo para, al formulario para ver cómo se llama. Producto, ID Product, Label y Cliente. Fíjense que acá se me complica ya porque yo le puse ID Producto. Si lo hubiera puesto Producto solamente, iba a ser más fácil recordar e identificar este level. Entonces acá... Vamos a poner Product Level Caption, lo que me aparece en, el, en la etiqueta, y vamos a poner el rango, que me muestre lo del rango, en este caso el B, AND, esto AND quiere decir que me, me compone de es lo que va dentro del rango es, la, es un es un rango, digamos, es un rango es un, la manera que, es, que identifica Excel una celda. Por ejemplo, en este caso, E15. Es un, es un texto, por eso tiene que ir entre comillas. Pero en este caso, como hago una composición, le pongo entre comillas solo el texto y la variable. Fila. Y tomo el valor. Y vamos a hacer lo mismo con el cliente. El nombre del cliente. En este caso, el cliente. LBL.caption.com Rangue, C, AND, fila. Y tomo el valor. Con esto, cuando lanzo el formulario, debería tener ya relleno todos los valores de la etiqueta. Como ven acá, es el ID5, el producto CC y el cliente 3. Está perfecto. Esto es lo más fácil. Las etiquetas son lo más fácil de, de hacer. Acá le voy a poner etiquetas. Y después acá le vamos a poner. Vamos a usar los cuadros combinados. Cuadros combinados. Esto es. parece lo más difícil, pero es lo más fácil. ¿Por qué qué? Porque ya tenemos definidos los nombres que le mostré anteriormente, que estaban acá. Por ejemplo, en este caso tenemos que usar los nombres del estado de pedido. El estado de pedido está acá, estado de pedido. Entonces vamos al formulario vamos a ventas y seleccionamos el combo box o el cuadro combinado y acá hay una propiedad que se llama row source, como ven acá cómo podemos usar esa propiedad? Esta propiedad row source quiere decir que nosotros le decimos el, el, la fuente de nuestros datos si nosotros quisiéramos dar decirle dónde están nuestros datos, en este caso, por ejemplo, es esto. Por ejemplo, en este caso deberíamos hacer esto. Para ver, ponemos en una celda cualquiera acá, y seleccionamos esto. Eso es la fuente de nuestros datos. Por ejemplo, acá hay 5, ¿no? Acá me parece valor porque esto es un rango que no no tiene no, no, no me puede tirar el valor de un rango. Porque no es ni suma ni nada. Es un rango solamente. Pero esto, fíjense que esto es el rango que representan estos valores. Si yo lo introduzco eso en rowSource acá. Del cuadro combinado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ponerlo así. Cuando yo lance el formulario van a ver qué ocurre. Tenemos los datos. Cuando yo lanzo el formulario, tenemos los datos. Perfecto. Pero para no estar haciendo eso y además que el nombre, la variable nombre yo la puedo modificar y, y me quedaría mi formulario, no se modificaría. Como yo lo, lo escribí al rango, no se modificaría automáticamente, entonces no puede generar un problema, porque si se actualizan los datos, si... Si agrego otro, por ejemplo, otro, otro dato al pedido y acá pasa de ser solo la celda B5 a la celda B7, por ejemplo, que tengo dos datos más o uno más, esto no, no se modifica automáticamente. Pues yo lo dejé, digamos, este dato es fijo. Entonces, para que no sea fijo, lo que nos conviene hacer es ponerle el nombre. Este nombre lo copiamos acá si queremos, le ponemos este nombre. A ese campo. Y debería ser. ser la, ejecutar la misma acción. Digamos. Vamos a poner acá. Debería tener el mismo efecto. En este caso. Row source. Pongo. Y acá. Lanzo el formulario. Y debería tener el mismo efecto. Perfecto. Pero como le dije antes. Acá. Como el nombre. Yo. Puedo variar. Si voy a acá a datos. Perdón, fórmula, administrador de nombre. Acá vengo a estado de pedido. Este rango yo lo puedo variar de acá y se me varía automáticamente en el formulario. Entonces no lo tengo que hacer dos veces. Ya es automático. Perfecto. Hasta ahora que tenemos. Tenemos esto. Lo que nos faltaría acá. En este, acá nos muestra el cuadro combinado las, digamos, las posibilidades que tenemos de elegir esta lista, digamos pero no nos rellena el dato que está viendo en este momento, que es el dato que está viendo, es vendido, por ejemplo, no nos está mostrando ese o dato. Entonces, tenemos que ir al formulario y programar eso. Este, en este caso, este a este combo no le pusimos nombre, pero vamos a poner eh, pedido. Pedido combo, cmp. Entonces, así lo representamos en el código. Entonces, acá decimos... Que pedidos CMB que es el objeto combo box que es CMB, vamos a ver si lo toma. Pedidos, a ver, hay algo mal. A ver cómo pedido, perdón, pedido, le puse con a con S, entonces no me lo tomó. Entonces, pedido CMB, punto, ahí se me lo tomó. El valor que toma. <coughs> el valor que toma el, ese formulario es igual a, de nuevo copiamos de acá para no tener que hacerlo de nuevo, lo copiamos acá, y acá lo único que cambiamos es la columna, que en este caso sería la columna B. Entonces ahí tendríamos, cuando lanzamos nuestro formulario, nos aparece, sería también el dato del, del combo Como ven vendido vamos a cambiar de lugar para acá en cancelado por ejemplo en esta fila para que vean que son los mismos datos cliente cancelado como ven acá tiene un dato de comentario que no me aparece acá entonces vamos a modificar eso esto es el E, el E es el comentario vamos acá vamos a ver esto, esto es como un log ¿no? ahí podemos escribir varias cosas y comentario, lo que queramos, entonces para que no aparezca como una sola línea acá la vamos a poner y que nosotros podemos dar, por ejemplo, vamos a lanzarlo por ejemplo perdón, vamos a lanzar el formulario, por ejemplo si escribo algo acá fíjense que le doy enter y me salta de lugar acá, me, me salta otro elemento para que se pueda escribir varias líneas acá, tenemos que en la propiedad acá hay una propiedad que se llama multiline, la tenemos que poner en true eso no permite que sea como un blog de notas, digamos. Entonces acá si lanzamos el formulario. Fíjense que ahí voy a poder escribir como un blog de notas. Pero acá no está funcionando porque. A ver. Claro, acá cuando yo lanzo el formulario, perdón, vamos a lanzar el formulario. Acá fíjense que. Sí. En, este, en este cuadro común, fíjese si yo sigo apretando la... ingresando datos, se me van los datos fuera de pantalla. Y en este caso si hago eso, va a saltar una línea. Es como un blog de notas, me salta de línea. O sea que no tenemos ese problema. Ahora vamos a ver cómo... cómo lo llamamos, textbox, le vamos a poner eh, log... Eh, log xt la de, de textbox entonces acá vamos a ir de nuevo al código recuerdan que era en la fila D vamos a poner vamos a copiar esto acá vamos a modificarlo acá vamos a poner log por ejemplo log perdón comilla log y acá en vez de pedido le ponemos lo txt Y acá le ponemos la, el campo E. O sea, la columna E. Y ahí cuando lanzamos el formulario debería aparecer lo que nos aparece acá. Nos muestra. Pero fíjense si yo lo, le doy una modificación y le doy a aceptar, no pasa nada. Si doy cancelar, salgo. Y si igual datos, como que yo puedo... Lo otro que podemos hacer en este caso, nosotros vamos a ver que el formulario nos muestre los datos y además poder, poder modificarlos. Pero puede ser que nosotros queramos verlos solamente a los datos, que con esto que estamos haciendo ya estaría nuestra aplicación. Pero, por supuesto que queremos ir un pasito más allá. Vamos a seguir rellenando los campos que nos faltan, que son dos, que es el F y el G, que es lo mismo prácticamente... Vamos a ver cómo lo llamamos al F, fecha txt, y acá vamos a poner que se yo, core mail txt o seguim seguimiento txt. Sec. Bueno, vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner textbox, que son los elementos, son llaman textbox, entonces acá le vamos a poner fecha bueno, vamos a copiar esto para no tener que hacer de vuelta a todo. Dos veces lo copiamos, pero cambiamos el nombre acá. En este caso era así era fecha, en este caso era seguimiento. Y acá era E, F y G. Y con esto estaría completa toda la información que tenemos que mostrar Cuando... Perdón. Cuando... Inicio nuestro formulario. Vamos a ver qué pasó. Acá pasó algo. Vamos a parar todo. Vamos a ir a revisar. Que apretamos mal. En vez de fecha le pusimos techa. Entonces ahí nos generó un error. Perfecto. Ahora sí. Windows D. Y nos aparece todo. Todos los datos que necesitamos mostrar. Como ven. queda muy lindo nuestro formulario. Ahora en la... Cuarta y última parte, vamos a mostrar cómo si cambiamos los datos de este formulario y le damos aceptar, que le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner, le vamos a cambiar el nombre aceptar por guardar, debería guardar además los datos. En este caso solamente nos muestra los datos, si yo varía algo y le doy a aceptar, no pasa nada. Y si le doy a cancelar, queda igual. Esto se podría usar como un visor de, de datos solamente, si es una planilla enorme con muchas columnas. ...en un solo formulario podemos ver toda la información que necesitamos. Por supuesto que no podemos, no podemos modificar. Bueno, ahora vamos a ver la última, la cuarta y última parte de nuestro tutorial. Como habíamos visto, lanzamos el formulario... ...nos mostraba toda la info de, de la fila donde estamos. Y ahora qué queremos hacer si cambiamos algo de este formulario... queremos volcar ese cambio... De nuevo en la planilla. Para eso vamos a ir. Vamos a tener que programar. En este caso esa acción se va a realizar cuando le damos a aceptar. O guardar. Vamos a cambiar el nombre acá. Vamos al formulario. Le vamos, le vamos a poner por ejemplo acá. Le podemos poner ok si queremos. pero O lo que sea. pero Le vamos, le vamos a poner guardar o modificar si, si queremos. Guardar la opción. Para... Para que sepamos que ese botón lo que hace es guardar el dato del formulario al o volcar el dato, los datos del formulario a la planilla. Y no necesariamente cuando apretemos ese botón nos debería guardar el archivo. Eso lo podemos hacer manual, pero también lo podemos incluir dentro de la función de este botón. También lo podemos hacer. Entonces acá... Lo que vamos a hacer es, vamos a la parte de ven del formulario y acá, en donde está el botón, le apretamos doble clic y fíjense que nos, nos muestra el evento de ese botón. Primero le vamos a cambiar el nombre para que sea un nombre más afín, como veníamos haciendo con los otros elementos. Le vamos a poner, por ejemplo, eh, ok OKButton. Bien. Y acá le vamos a empezar. Lo primero que... Lo primero que tenemos que hacer es, como hicimos antes, declarar una variable, que se llame en este caso fila, para que sepamos en dónde estamos, o qué, en dónde estamos para saber, para modificar el lugar donde estamos, no modificar otro lugar. Entonces ese lugar es cuando, esto es algo a tener en cuenta, quizás no lo dije antes, pero cuando nosotros nos posamos en una fila, o en un campo, y... Lanzamos el formulario, ya no podemos modificar la posición o la selección dentro de la planilla de, es, de ese campo, de esa fila, de esa, de esa posición de, de, la, de esa celda. Fíjense que no me deja. Entonces, eso, eso es lo que aprovechamos nosotros para, para usar este formulario. Cuando, fíjense, cuando lanzamos el formulario, no podemos modificar la celda seleccionada. Entonces, como sabemos eso, entonces podemos usar... De nuevo esa variable. Y acá simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasladar los datos que están ahora en los elementos del, de nuestro formulario. De nuevo a la planilla. ¿A dónde? A esa celda que está posada. A esa posición. A esa fila donde está posada las, la celda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Por ejemplo, para el dato. Para, lo, para el dato que se encuentra en la fila, o sea, el ID que está en la... Para el ID correspondiente a la fila seleccionada que está en, en, en la columna A, que es esto justamente, rango A y fila, vamos a copiar y pegar acá, entonces, a ese rango con esa posición le decimos que, que va a tomar el valor que tiene lo que ahora tiene. La etiqueta ID. Así de sencillo. Entonces si se fijan es declarar a la inversa lo que ya habíamos declarado antes. Que es esto. Lo que cuando inicia el formulario. Vamos a ver si es lo mismo para... Primero vamos a probarlo. En este caso, en realidad no tiene mucho sentido hacer esto porque... Si se dan cuenta cuando yo inicio el formulario, esto yo no lo puedo cambiar igual. No lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué podemos hacer? para como, yo, como es una etiqueta yo no lo puedo variar acá en la etiqueta, directamente esos tres datos primeros, que son estos, las etiquetas, yo puedo omitirlos. Entonces no es necesario que yo, cuando apriete a aceptar, lo vuelva a cargar en el formulario porque estaría haciendo un proceso que no me, no me retribuye en nada. Pero no pasaría lo mismo, por ejemplo, con el cuadro combinado. Con el cuadro combinado, si sí, yo cuando varí, esto me permite variar. Entonces eso sí quiero que se represente, que se, se guarde acá en la planilla. Entonces para el caso del combo, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar lo que hice acá, lo, lo que probamos en el combo, y vamos a invertir, digamos, el, la sentencia. Entonces vamos a, poner, vamos a, inventir, a invertir la sentencia, o sea, vamos a invertir la asignación de variable. Digamos. O sea, ahora al a este rango le asigno lo que tiene este componente. O sea, en este caso, despedido combo box. Vamos a probarlo primero para que vean. Primero voy a guardar. Y acá, vamos. por ejemplo, vamos a acá. Esto que está vendido. Venimos acá y le ponemos en B vendido cancelado porque el cliente lo devolvió. Y le ponemos guardar. Como ven, se traduce lo que tiene el formulario a la planilla. Y cuando nosotros volvamos a lanzar el formulario, va a lanzar con el nuevo gato. Ahora yo le voy a poner vendido porque lo voy a volver a como estaba. Esto básicamente tenemos que hacerlo con los otros campos del formulario. Entonces vamos acá, ahora que tienen que tiene la técnica que es sencilla, vamos a copiar directamente esto acá, como está. Y vamos a ir modificando. No se olviden de poner la etiqueta acá, por ejemplo. Acá, por ejemplo, podemos poner modifica campo de pedidos. Le podemos ir agregando est estas etiquetas acá. Que esto no, no es código, son etiquetas que nos ayudan a saber qué es lo que estamos haciendo con el código. Yo les recomiendo que lo utilicen porque es más ordenado y además, si lo tienen que volver a usar o a ver el código, lo saben de qué están qué es, es lo que están viendo y pueden más fácil rastrear líneas de código entonces acá vamos a usar, vamos a cambiar asignación de variables vamos a hacer lo mismo que hicimos con el coso vamos a traer lo, lo adelante para atrás fíjate, sin, sin pensar mucho es, cortamos lo que estaba adelante y lo ponemos atrás con un igual cortámoslo porque ya lo hicimos bien en esta parte entonces debería andar bien en esta parte porque andaría mal entonces, listo, terminamos. Ahora vamos a guardar esto, salir de acá y vamos a ver si realmente funciona nuestro formulario, si modifica la variables. Por ejemplo acá, tenemos el ID 0008, el producto HH, el cliente 6, está vendido, sin novedades, la fecha 19 7. y el seguimiento este que está acá. Bueno ponemos acá como hicimos antes, decimos no canceló el pedido, lo guardamos, seguimos teniendo el formulario formula abierto, le ponemos acá sin novedades, el cliente probó el producto y se dio cuenta, cuenta que no le gustaba. Que no le gustaba, Le ponemos guardar y nos, nos lleva el dato a la planilla. Y así, y acá con la fecha, lo único que tener a considerar con el tema de las fechas es lo mismo para Excel. Trasladar la fecha al, a la planilla, lo, lo único que hay que tener en cuenta es que puede haber algunos errores algunas veces, porque, claro, esto es un texto en realidad, acá. Y cuando nosotros lo trasladamos acá a la celda, para Excel, eh, una fecha es un número en realidad. Entonces puede haber una incompatibilidad, entonces se puede arreglar eso, pero en general no van a tener problemas si le ponen en el formato de fecha. Lo que van a tener problemas, si, si le, por ejemplo no le ponen en el formato de fecha, como está establecido, por ejemplo, si acá yo le pongo, en vez de 2019 le pongo 0.19, cuando me guarde, no va a interpretar que esto es una fecha, por ejemplo, porque es, no tiene formato de fecha, entonces tengo que tener cuidado de que, tenga el formato de fecha, por ejemplo, o 19 o 2019, y ahí no va a haber problema. Cierro acá el formulario, si voy a filtrar acá, fíjense que voy a tener fechas. Y acá voy a tener esto, que parece como... Esto porque justamente lo que hicimos recién no lo está tomando Excel como una fecha a los datos que introducimos, pero eso se puede cambiar si le ponemos acá, seleccionamos, primero le ponemos... le ponemos acá las propiedades, le ponemos, no sé por qué aparece así, pero esto es una fecha. Y le damos un formato de fecha. Entonces acá voy a tener todas fechas. Y acá nos damos cuenta que esto, por ejemplo, no lo interpretó como fecha. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a intentar cambiarlo acá. Vamos a ponerlo así. Y acá vamos a ponerlo como el formato que determinamos, así. Y ahí seguimos teniendo el problema. <coughs> Bien, como ven tenemos el mismo problema. Eso pasa justamente porque, fíjense acá nos avisa incluso, nos dice. Porque cuando nosotros tomamos el dato de acá para cargar el formulario, esto es un número cuando carga el formulario lo muestra exactamente igual a, lo, a como se ve acá pero cuando traslada es, esto de nuevo a la planilla cuando le damos guardar lo traslada como un texto Entonces no ya, no ya como un número entonces eh, se le complica la planilla y justamente genera esta fíjense vamos a hacer una prueba acá Acá, fíjense que como que hay una mala interpretación de los datos. Acá me lo toma así con una fecha. Pero cuando yo traslado esto de nuevo a la planilla, cuando lo doy guardar, ahí se, se genera el problema. Si yo filtro acá me doy cuenta que hay justamente esto es un texto para. No, no es una fecha para ahora para, para Excel. Entonces lo que tenemos que hacer es solucionar esto. ¿Cómo lo solucionamos? Ahí lo mostramos. Bueno, vamos a ver cómo pod podemos solucionar este problema. Como ven, acá el formato, de nuestra fecha es este: es día, mes y año. Entonces, para que no pase esto, vamos a hacer una, vamos a cambiar el código. Vamos a cambiar el código. Lo que está pasando es que nosotros, nuestro formato tiene esta, fe, esta forma y nosotros estamos introduciendo el dato de esta forma. Entonces, como que no interpreta la planilla que datos se trata. Entonces, Acá nos muestra como fechas y datos de texto. Para que no pase eso es que tenemos que, que. hacer que el dato. Que nosotros le estamos transmitiendo a la tabla. Sea de la misma manera. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo. Vamos a, a primero a ver cómo está. Fíjense que cuando nosotros. Trasladamos el dato de la planilla. Al formulario nos muestra de esta manera. Y cuando lo trasladamos. Del formulario a nuestra planilla, lo marca así. Entonces, vamos al formulario. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente: eh, tomamos el dato de fecha, este por ejemplo, que usamos para rellenar el formulario cuando se levante, le ponemos un formato. Para eso lo escribimos format, coma, y acá le decimos el formato que queremos que muestre la fecha. Entonces le ponemos día, mes, y en este caso como está en inglés, a veces componiendo A funciona, pero en este caso tengo que poner I. I. La Y que significa año, year. Entonces hacemos esto así, cerramos corchetes, cuando vamos, en este caso está como texto. Pero fíjense que tomamos este dato, por ejemplo, que es una fecha. Control-D. Fíjense que lo mismo que, nos, que está acá en, el for, en la planilla nos muestra en el formulario y cuando le damos guardar no pasa nada. Fechas, pero que no son fechas. Que son estas. Que de alguna manera el, el, cuando trasladamos de nuevo al, a la planilla estas fechas que están en el formulario... Las transforma en texto y no, no interpreta que es una fecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a utilizar, vamos para que no se encuentren con este problema ustedes, ya lo vamos a solucionar desde ahora. Vamos a hacer una pequeña modificación en el formulario. Sobre todo, no para mostrar, porque para mostrar no hay problema. El tema es cuando le damos a aceptar y se vuelca esta fecha de nuevo en el formulario. Entonces vamos a esa parte y acá donde dice fecha, value le vamos a poner esta, esta función que se llama sedate que te transforma una, una expresión en una fecha. Entonces, cuando nosotros acá, que es una fecha, hacemos esto y lo cambiamos o lo dejamos como está, lo vamos a cambiar para que vean. Acá, invariablemente, sigue siendo una fecha. Vamos a probar con este, que es el, una de las que tenemos problemas. Vamos a guardar. Y ahí, fíjense que se transformó en una fecha. Vamos, la 17.7, por ejemplo, esta también tenemos el problema. Vamos acá, guardamos de nuevo. Y, fíjense que ya no tenemos el problema ese. De esta manera, podemos trabajar con fechas y cuadros de texto sin ningún problema. Vamos a... Y por último vamos a cambiar esto. Entonces con esa pequeña modificación, como ven, son todas fechas y no vamos a tener problema en pasar fechas de, desde cuadros de texto a la planilla de Excel. Bueno, como ven, hemos terminado la aplicación. Tenemos nuestro formulario ya totalmente funcional. Cuando le damos control D o activamos la macro, desde acá... Nos lanza el formulario, el formulario nos muestra la información de cada fila o elemento dentro de nuestra planilla. Y podemos también, como ven acá, modificar desde el mismo formulario los datos de la planilla. Es algo totalmente útil, además es eh, divertido usar el formulario. Es fácil, nos permite con un solo, con un, en un solo pantallazo, en un solo, en un solo paquete, ver toda la información que, no, que realmente nos interesa, sin tener que andar navegando de celda en celda por la planilla. Espero que les haya gustado, síganos en nuestro canal, eh, hasta, el, hasta otro video. Ya muchas gracias, saludos.